Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Mayorquín. Después de haber empezado el entrenamiento de equipos de alto rendimiento y el sistema Rockefeller en lo que fue en noviembre del año pasado, 2020, dentro del Santo Cuántico tenemos integrado lo que es el equipo de, de marketing, de alto rendimiento. es sincero, a mis 40 años yo todavía estaba con el tema de los flyers y el área de marketing para mí era, pues, no sé, el que dibujaba. Actualmente, al venir aquí, junto con otros socios, hay unos socios que tienen más avanzado el conocimiento en esta área, otros que menos. Nos ayudó junto con el equipo de marketing que actualmente nos acompaña a poder estandarizar y dar un sistema de cómo ponernos todos de acuerdo y seguir una guía de cómo hacer una implementación, eh, de hablar con terminologías estandarizadas. Y sinceramente, puedo decir, hace dos meses, mes y medio, tenía a alguien de marketing enfrente de mí y decía, pues, ¿qué tanto hace? ¿Para qué tanto? Pues nomás que dibuje y... Ya, que lo, Si ya no son volantes Pues ahora que lo suba a Facebook O que lo mande por Whatsapp Pero después de este taller Ahorita estamos todos con una cara de felicidad Porque vamos a, a, a poder este, Hablarnos Como lo comenté hace rato En el mismo idioma Y la verdad que vamos a bastante Tanto para el área de marketing es muy sano Porque sabe ahora sí que Tenemos un conocimiento de qué pedirle Y nosotros también Con los socios De que vamos a Poder opinar estrategias y también aparte, muy actualizadas porque el taller también te actualiza en todo lo que hay de novedades en el tema de, de estrategias y herramientas para trabajar. Esto es prácticamente un fin común y es ser muy eficientes en las juntas. Ampliamente recomendado el taller, la verdad son dos días muy, muy buenos, eh, te recomiendo que te traigas a tu equipo de trabajo para que por, no llegues solamente a querer implementar algo, porque no somos, bueno en mi caso no soy especialista en marketing y de aquí a mañana pasado posiblemente llegue y, y del 100% llegue con un 70. Pues, digo, es normal ¿no? para todos, de repente que no todo se pegue. Si te traes tu equipo de trabajo, la verdad es que aquí mismo puedes empezar a hacer tu plan. Mucho éxito. Recomiendo, eh, recomiendo ampliamente este taller. Este, mi nombre es Omar Meierkin.